Hola, hola, soy Sonia Cáceres. Les hago parte de Carol Academy. Hoy les voy a enseñar a hacer una hermosa pulsera en suthash. Espero les guste. Para nuestra pulsera vamos a necesitar cordón de suthash, el color de preferencia. Vamos a necesitar nuestra tabla de macramé, tijeras, silicona líquida, una pinza hilo Miyuki, aguja, hotfix, cristales con setting. Estras tela cambre cordón taiwanés y ahora sí manos a la obra. Bueno, enhebramos nuestra aguja con hilo Miyuki. Vamos a hacerle al final tres nudos. Uno. Dos. Cortamos el exceso, tomamos nuestro cristal que ya, tiene, ya lo pusimos en el setting, vamos a ubicarlo en el centro, acá en el centro y vamos a coserlo a la tela. Entonces paso acá, él trae unos huequitos y posiciono acá, paso. y bajo voy a dejarlo así vamos a pegar el strass, en este caso yo elegí este color para que me haga contraste entonces tomo mi silicona líquida y voy a esparcir muy bien alrededor del cristal deben tener mucho cuidado de no embarrar el cristal con el, la silicona tomamos un palillito y esparcimos muy bien la silicona me ayudo con la pinza la idea es que el estrés quede bien seguidito miren que cerradito Cortamos el exceso. Corto el restante y acomodo acá. Corto acá. Acá yo tengo ya el cordón sutage. Tengo cuatro tiras del mismo largo. Y miren lo que vamos a hacer. Entonces vamos a llegar a la mitad. Voy a poner silicona líquida nuevamente y debo esparcirla muy bien. Vamos a pegar los cordones, entonces pongo acá dos y voy a poner dos al otro lado. Cierro aquí. Cierro aquí. Recuerda que tenemos clases presenciales en nuestras tiendas de Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Continuemos con nuestro video tutorial. Y vamos a abrir acá un poquito. Entonces, abro aquí y abro aquí. Debo poner acá este cristal y a este lado este otro cristal. Entonces, por eso no remate el hilo. Voy a pegar primero este cristal, entonces lo ubico acá, miren. Y voy a coserlo. Y vamos a poner el otro cristal. La aguja y entramos así, pasa la aguja y entro aquí, corto el exceso, bueno, vamos a poner silicona líquida acá, ponemos silicona líquida, las esparcimos súper bien, Vamos a cortar todo el exceso de tela sin cortar los cordones. Pasamos la candela y vamos a quemar. silicona líquida, ponemos un poquito acá atrás y acá. Entonces miren, tomo dos para un lado y tomo dos para el otro. Esto aquí lo tengo que cerrar, una orejita acá y una orejita acá. lo mismo hasta el este lado corto el exceso de cordones quemamos tomo uno de los hotfix y lo voy a poner silicona líquida un poquito lo pego acá lo es? otro pongo pegamento y lo voy a pegar acá arriba miren entonces pegué uno acá y el otro lo pegué acá y voy a repetir lo mismo al otro lado pego uno acá y pego uno acá Ahora vamos a hacer la pulsera en macramé. Miren, he cortado acá mi cordón taiwanés que es el que va en la parte de la muñeca. Entonces, tomo silicona líquida, voy a poner la parte de atrás. Vamos a esparcir, vamos a esparcir. Y miren, ubico el hilo sobre la tela que va a ser la parte de atrás de mi dije de la pulsera. Y esto lo pongo sobre el hilo. Y sobre la tela. Lo ubico acá. Hago presión. Debo hacer presión. Y voy a cortar todo el exceso de tela. Bueno, acá... Vamos a ayudarnos con nuestra tabla de macramé. Entonces miren, ella tiene estas orejitas y ubico allá y acá. Entonces me queda prensado y no se me mueve. Es ideal para trabajar macramé. Vamos a cortar dos tiras de 50 centímetros cada una del cordón taiwanés y voy a pasar acá abajo. Miren, paso acá. Y estas dos las voy a meter en esta orejita. Ajusto. Y con la que está abajo voy a hacer orejita para la izquierda. Paso por encima y luego por debajo. Luego paso por debajo y subo por la orejita. Ajusto. Orejita para la derecha. Paso por encima y luego abajo. Y subo. Ajusto. Esto lo voy a hacer al otro lado también. 3 centímetros y acá también. Entonces cortamos el exceso de cordón y vamos a quemar. Quemamos esta punta y quemamos la otra punta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer nuestro nudo corredizo. Entonces paso una para la derecha y de otra para la izquierda. Un hilo antes. Tomo otro cordón lo voy a pasar por debajo de los dos cordones que tengo acá. En esta orejita voy a meter estas dos tiras. Hago este nudo, ajusto, orejita acá, a la izquierda, paso por encima y por debajo y subo. Orejita para la derecha, paso por encima y por debajo y subo. Corto el exceso y quemo. Ahora a las puntas, estas dos puntas las corto a la misma altura. Y voy a hacerle nudo a cada extremo. Un nudito acá. Paso así tres veces. Corto el exceso y quemo lo mismo al otro lado quemo. y así ha quedado nuestra pulsera de sutar espero les haya gustado mucho <música>